Realmente a nosotros nos extraña como defensa, abogado de la defensa del señor Wilman González, no de este proceso, porque uno no puede ser abogado de eh, situaciones especulativas. Pero entendemos que de lo que se trata es de una intención, primero de desvirtuar la, la realidad, los hechos que han estado eh, sucediendo en el sector de San Martín, popularmente conocido como Rabo de Chivo, en donde se han producido situaciones que han aterrorizado, han puesto en riesgo la seguridad de una comunidad laboriosa y trabajadora, donde eh, nosotros eh, consideramos que su gran mayoría de habitantes y de ciudadanos son gente de trabajo y gente honesta. Eh, se ha querido desvirtuar, queriendo imputarle a Wimar González hechos eh, de supuestamente ser el eh, patrocinador de un denominado punto, que yo no sé a qué se refiere, si es punto eh, de cirugía, si es punto eh, de nota, pero en, hay que reconocer que Wilma eh, guarda prisión eh, por, uno, por un hecho que fue hace más de 15 años conocido y que eh, de manera, eh, si se quiere, peligrosa le han eh, querido atribuir este tipo de situaciones. Este ciudadano eh, ha manifestado por medio de su abogado, por medio de nosotros, que no tiene ningún tipo de vinculación, no tiene ningún tipo de relación con los hechos que han estado eh, produciendo en la comunidad de San Martín. Creemos y entendemos que es una responsabilidad de las autoridades, tanto policiales como del propio Ministerio Público, establecer la realidad y determinar quiénes son los responsables de los hechos que se han estado produciendo en esa comunidad de San Martín.